Hola les escribo esta historia desde mi celular ya que ningún otro aparato eléctrico funciona. Todo comenzó ayer cuando estaba en mi colegio, yo estaba con mis amigos leyendo algunos de nuestros clipis favoritos. Hasta que decidí tratar de escribir uno, y les dije a mis amigos que lo haría al llegar a mi casa. Ese día estaría solo ya que mi hermana estaba enferma y mi mamá la estaba acompañando así al hospital para que la examinaran. Al yo llegar me di cuenta de que todas las ventanas estaban cerradas y hasta la de mi cuarto tenía las cortinas cerradas, eso me pareció extraño ya que si mi mamá estaba en el apartamento y a ella no le gusta que las cortinas estuvieran cerradas, aún así no le preste mucha atención que digamos. Entré a mi cuarto pero cuando entré me pareció extraño que la computadora estuviera encendida ya que esta estaba quemada ya desde hace casi una semana y estaba justamente en la página de creepypastas.com y en el creepypasta de Jeff The Killer vs Slenderman, ahí fue cuando en serio me empecé a asustar. Reinicie mi router wifi ya que mi celular no lo reconocía, cuando lo reconoció me di cuenta que decía, You are alone, you can't escape". en ese instante fue cuando me asusté completamente porque. Nadie en la casa aparte de mí sabia cambiarle el nombre, en ese instante hoy como una puerta se abría y me tranquilice ya que pensé que era mi mamá. Cuando llamé hacia la puerta me di cuenta de que esta estaba abierta más nadie estaba allí enseguida traté de salir de la casa cuando me acerqué a la puerta esta se cerró sola sin ninguna corriente de aire ni nadie que la pudiera empujar, en ese instante me se me había olvidado completamente el hecho de que iba a escribir la historia. Ahí fue cuando salí hacia el cuarto y estaba escrito con sangre en la pared de los pósters de mi hermana, aquí tienes una idea, y abajo estaba una de las muñecas. Que parecen bebés de mi hermana, con los brazos arrancados y llena de sangre por todo el cuerpo, lo único que hice fue tratar de salir del cuarto pero cuando estaba frente a la puerta, esta se abrió sola y ahí estaba alguien vestido igual que Jeff de Killer, solo que su cara no estaba quemada, este me dijo, deberías tener miedo, Jeff. Él, él es mi ídolo, mi modelo a seguir él es quien me inspiró a hacer esto, cuando enseguida le dije que por favor me dejara ir que no le de y que no se lo diría a nadie cuando él me iba a decir algo él en ese momento cayó en el suelo gritan, ya déjenme en paz, en ese momento me quedé paralizado por el horror y por el miedo. Algo me dijo que saliera corriendo pero luego me empujó hacia adentro del cuarto y se cerró la puerta con seguro, ahí me asuste ya que el celular no tenía recepción y… No podía llamar a nadie y fue cuando escuché a la persona decir, está bien te lo dejaré para ti, pero el resto de sus amigos son míos, Ahí escuché un portazo, esperé 10 minutos y la casa estaba muy calmada, abrí un poco la puerta y no había nadie y fue cuando salí y busqué mi cargador y traté de salir pero algo sostenía la puerta y no me dejaba abrirla. En ese instante salí corriendo hacia mi cuarto hasta que la puerta detrás de mí se cerró y estoy atrapado desde ayer, oyendo como alguien. Se ríe detrás de la puerta. La acabo de abrir y vi a alguien excesivamente alto y se le desprendían tentáculos de la espalda, ahí cerré la puerta y cuando me volteo lo vi aquí parado hasta que desapareció, y aquí estoy esperando a que ese ser termine con mi sufrimiento. Esta es la idea de mi creepypasta que quería esa persona, la cual está entrando blandiendo su afilado cuchillo cerca de mi cara. Si logro sobrevivir a esta vivencia espero poder notificárselos a todos.